moral que nos brindaron estos tres años, que nunca se olvidaron de nosotros, que siempre estuvieron pendientes de nuestra situación de salud, de nuestra situación de encierro y también de la forma en que nos trataban. Les agradezco mucho todo el apoyo que nos brindaron de todo corazón. Gracias, tenemos que retirarnos porque sabrán. Tengo muchas cosas pendientes. Muy bien. Muchas gracias, gracias por estar gracias. con nosotros. ¿Cómo gracias. se siente, señor? señor ¿cómo se eh, siente? Bien. Tengo, tengo ahorita, no sabemos a dónde, porque yo tengo que ir a un chequeo control total del corazón y, y de los problemas que traigo. ¿Cómo estás? Porque ¿Cómo sufrí tres preinfartos, un infarto, traigo lesiones de la columna vertebral y traigo un poco de descontrolada todavía la diabetes. Entonces, eso es lo que...